en nuestra área del derecho civil existe un tema que es muy poco abordado hoy en día como lo es la ausencia y la muerte presunta donde nosotros consideramos a la ausencia como aquella situación en la cual una persona natural desaparece y no tenemos noticia de ella y la muerte presunta vendría a ser ya la declaración judicial del fallecimiento de esa persona debido a esta circunstancia Justamente esto tiene consecuencias en nuestra área de herencias y sucesiones Pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy poco conocido y del cual es necesario saberlo Porque ocurre muchas veces pero lamentablemente no llega desde del punto de vista profesional a nuestras manos Y mucho menos a un ámbito de carácter judicial Hoy aquí en el de Sucesoral vamos a hablar sobre este tema tan interesante Los espero Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral agradeciendo a todos nuestros suscriptores a nuestros estimados el seguir siempre presente todas las publicaciones que hacemos en nuestro canal de Sociedad atención señores, mis amigos se viene un tema muy interesante muy poco abordado por algunos de nuestros colegas a nivel nacional y es del hecho el hecho del tema de la presunción de ausencia y la muerte presunta, mis amigos esto que se encuentra abordado dentro del punto de vista del derecho civil tiene consecuencias en nuestra área de sucesiones y obviamente para poder comprender un poco mejor este tema y estos aspectos tenemos que primeramente comenzar por definir a qué nosotros conocemos como ausente o a esa persona que se ausenta de nuestro entorno se desaparece, incluso en algunas legislaciones puede llegarse a hablar de desaparición veamos entonces cuál es el Término o cuál es la definición de ausente Entendemos por ausente a quien se encuentra fuera del lugar Donde habitualmente desarrolla su vida ordinaria Quien ha desaparecido sin dejar noticias o comunicarse con sus allegados Y se desconoce su paradero, no hay noticias de esta persona Con independencia si la ausencia es voluntaria o no Es decir, que puede ser por medio de un rapto o un secuestro. La ausencia es una situación legal de la persona cuyo paradero se desconoce y es la circunstancia de la persona física cuya existencia es dudosa debido a algunos hechos distinguidos por la ley. Si hablamos de ausencia también es menester comentar y definir qué es la muerte presunta. En este caso la muerte presunta o declaración de fallecimiento como se le conoce en algunas legislaciones es una situación jurídica constituida por la declaración judicial que presume el fallecimiento de una persona pese a no haberse podido encontrar su cadáver para determinarla médicamente y que puede realizarse tras el correspondiente expediente cuando no se tuviera noticias de la persona pasado determinado tiempo, el tiempo lo establece la legislación del país de donde ocurrieron estos hechos esto es respecto a personas que por haber desaparecido en circunstancias o desde tiempo que permite presumirla como fallecida hay que distinguirla de la declaración de ausencia que acabamos de definir porque es solamente la declaración judicial que permite la administración de los bienes del ausente por parte de sus posibles herederos. Esto por lo menos lo regula en España su Código Civil en su artículo 181. Ya por ejemplo aquí vamos a hablar un poco también de derecho comparado. Siguiendo justamente con la onda del derecho comparado, vamos a ver lo que menciona la legislación peruana al respecto. Jurídicamente hablando, si bien la desaparición, la ausencia y la muerte presunta son hechos jurídicos que tienen como característica en común el paso del tiempo y que constituyan las tres Fases de ausencia, que en este caso en Perú la toman de esa manera Desaparición, ausencia y declaración de muerte presunta Cuentan con contenidos y finalidades distintas En el caso de Perú, la declaración judicial de ausencia la definen como De acuerdo con un sector de la doctrina peruana La ausencia propiamente dicha es el segundo grado de la ausencia Y constituye un caso extraordinario y es la no presencia de la persona en su domicilio existiendo un estado de indecisión, inseguridad e incertidumbre acerca de su existencia no sabiendo si está vivo o muerto y siendo el transcurso del tiempo un elemento fundamental para su determinación si hablamos y siguiendo obviamente con la legislación peruana la declaración judicial de muerte presunta, de acuerdo con la doctrina de este país, es el tercer grado de ausencia y el definitivo, y en el cual la es la declaración de inexistencia de la persona. Un caso extremo frente a su no presencia que amerita el dársela legalmente por muerta. Y esto se determina por supuestos genéricos que esta legislación toma en cuenta y que nos gustaría, digamos, traerlo a colación para poder tener un poco más de ideas de forma expandida Por ejemplo, ¿cuáles son esos supuestos? La falta del cadáver, es decir, no aparece el cadáver El cadáver no puede ser reconocido Si en dado caso se consigue algún cuerpo Y este no puede ser reconocido por las distintas técnicas eh, biológicas Para su identificación O que también exista certeza de su muerte Entonces, estos son los tres elementos para considerar legalmente Fallecido una persona en el Perú si hablamos y seguimos con la onda del derecho comparado ahora de forma histórica Históricamente hablando, la primera regulación sistemática sobre declaración de muerte presunta y también denominada declaración de fallecimiento, ausencia con presunción de fallecimiento o presunción de muerte por desaparecimiento la hace el Código Civil Alemán que prevé que dicha declaración, tanto para el caso de ausencia prolongada de una persona como para el de su desaparición en circunstancias de peligro graves para la vida de la persona ahora hablando de nuestra legislación patria en este caso la legislación venezolana el código civil nos establece de manera clara y nos define el concepto del ausente de la siguiente manera la ausencia es la condición de la persona física cuya existencia es incierta y debido a determinados hechos señalados por la ley palabra más, palabra menos, la definición que dimos al comienzo de nuestro micro de allí que el régimen ordinario de ausencia, aquí ya estamos hablando de Venezuela se distingan en tres fases o etapas que suceden a medida que aumenta la probabilidad de la muerte o en este caso del tra en transcurrir del tiempo nuevamente el tiempo es factor determinante para poder determinar si esta persona ha fallecido o no entonces nuevamente comentamos aumenta la probabilidad de la muerte en la cual se pasa de la protección predominante de los intereses del ausente a la protección de los intereses de las personas cuyos derechos dependen de la muerte del ausente las tres fases o etapas en el régimen ordinario, en nuestro Código Civil venezolano, son las siguientes En primer lugar, la ausencia presunta Hay una fase de, aus de ausencia presunta que lo establece en nuestro Código Civil, el cual ya lo vamos a conocer El segundo es la ausencia declarada ya de forma judicial a través de sentencias o decretos judiciales de nuestros tribunales Y por último ya la muerte presunta, que es la última fase Lógicamente en estos casos en los cuales no existe la certeza de cuál va a ser el momento de la apertura de la sucesión, Porque una circunstancia en la cual existe ausencia presunta Una ausencia que ya queda declarada a través de los organismos judiciales Y ya una muerte presunta que es ya la última fase en la cual se considera abierta a la sucesión Por medio de un documento judicial definitivamente firme Y no como en condiciones normales como siempre comento, tras conocida el momento de la muerte de una persona que a partir de ese momento sabemos que ocurre la apertura de la sucesión y por ende todos los efectos que una apertura de esta naturaleza contiene y entonces tenemos una situación de inseguridad de incertidumbre y en la cual no tenemos la certeza de cuándo se pueden realizar los procesos sucesorios con respecto a esta persona que del cual no tenemos ningún tipo de noticia en ese punto nosotros tenemos que comentar y definir elementos que contiene esa declaración de muerte presunta o una declaración de fallecimiento por ocasión de esta circunstancia y en la cual la declaración de fallecimiento se, que contiene o se contiene una sentencia que pone fin al proceso judicial que se inició con la ausencia y que se desarrolla siguiendo los trámites del llamado juicio ordinario ante el tribunal del lugar en el que el desaparecido tenía su residencia por eso cobra mucho interés la teoría del de domicilio saber el último domicilio conocido de la persona ausente en este caso para llegar a la declaración de muerte presunta te permite que se le abra la sucesión sobre los bienes del declarado como fallecido judicialmente lo que se realizará si el desaparecido hubiese otorgado testamento o mediante el otorgamiento de escritura notarial de adjudicación y manifestación de herencia. En caso contrario, a través del correspondiente juicio de testamentario. Si después de la declaración de fallecimiento aparece el ausente o se prueba su existencia, éste puede recobrar sus bienes. Pero lo harán en el estado en que estos se encuentren para el momento de su aparición. Es decir, la circunstancia es que este tipo de sentencias judiciales pueden ser revertidas, pueden ser revocadas, pero los bienes que va a recibir o los bienes que va a recuperar serán los que haya para el momento que él aparezca. También tiene derecho a que se le entregue el importe obtenido con la venta de sus bienes o que se le entreguen los bienes que se compraron con ese dinero. Sin embargo, solo puede reclamar los frutos o rendimientos que produzcan sus bienes desde el momento de su aparición. La muerte presunta es la que se declara tras prolongada ausencia y sin noticia de la persona de quien se trate. Esta permite a los presuntos herederos proceder a la partición y disponer libremente de los bienes del ausente según lo que establece el artículo 335 del Código Civil Venezolano que es el establecimiento del protutor y administración de los bienes por la declaración del fallecimiento cesa la situación de ausencia legal previamente decretada por tribunales y porque para ese momento se presumía que el declarado fallecido ha vivido pero de esta manera, la declaración de fallecimiento debe expresar la fecha a partir del cual se entiende como ocurrida la muerte firme la declaración de fallecimiento, el patrimonio del ausente se convierte en herencia y por lo tanto se abre su sucesión y se transmitirán los bienes a quien proceda por los trámites de testamentarias y de sucesión testamentaria o sucesión ad intestato. Los herederos del declarado fallecido recibirán los bienes, pero no podrán disponer a título gratuito hasta cinco años después de la declaración de fallecimiento y no se entregarán legados durante el plazo de cinco años, si estamos hablando de una sucesión testamentaria, y además los herederos tendrán que realizar un inventario de todos los bienes de la herencia. Es cierto que hemos hablado de mucha teoría, hemos mencionado elementos sobre la ausencia y sobre la muerte presunta, y ciertos aspectos de lo que es su procedimiento judicial, pero muchos se preguntarán, ¿Para qué el profesor Juan Carlos o Juan Carlos o el doctor Ron menciona todos estos aspectos? Si son digamos muy poco comunes, es cierto pero esto ocurre, esto ocurre y a veces en ocasiones en las situaciones más humildes Es decir, en estas personas de carácter humilde en la cual, lamentablemente por conocimiento del derecho No llevan este tipo de casos a los profesionales y mucho menos van a llegar a veces a instancias judiciales Pero que son necesarias a tomar en cuenta Pues mis amigos, le tenemos un caso real que ocurrió justamente en Ecuador Y el cual quiero compartir con todos ustedes, veamos <risa> Ella es Berta, una quiteña que durante 13 años estuvo registrada por las autoridades como muerta. Todo inició en el 2006 cuando el bus en el que viajaba a la provincia de Orellana se precipitó a un barranco. Este accidente dejó varios muertos y heridos. Sin embargo, Berta perdió la memoria. No tenía ni idea de dónde había nacido. Me vine a la charla que me decían que soy de acá. Me vine a averiguar, tampoco era. Emilia Manavita la acogió y durante 10 años permaneció sin recordar quién era. Para ese entonces las autoridades ya habían registrado su acta de defunción, por lo que a ella le fue muy difícil acceder a cualquier servicio, incluso el de salud. Le pero ¿cómo va a estar muerta si estoy viva? Donde los médicos no podía hacerme una cita médica porque me piden primeramente la cédula, tampoco la tenía. En los bancos no podía sacar una cuenta porque tampoco la tenía, no podía comprar nada porque tampoco la tenía, no podía trabajar porque tampoco tenía célula. Con el paso del tiempo recuperó parcialmente la memoria y logró reencontrarse con su hijo. Sin embargo, al existir una sentencia judicial que la declaraba fallecida, no podía ejercer sus derechos ciudadanos ni asumir la posesión de sus bienes. Y es allí cuando encontró la ayuda de la Defensoría Pública. Estas sentencias de muerte presunta se la dan cuando transcurren dos años, pero cuando es tránsito se lo dan en seis meses. Entonces, eh, realmente esto esto eh, esto motivó a que el defensor público pueda presentar eh, esa demanda y poder conseguir que se le restituya el derecho a la identidad. Esta entidad logró que el registro civil mediante cotejo dactilar certifique que Berta Revelo Erazo está viva y con ello inició la batalla judicial para que las autoridades dejen sin efecto la inscripción de su defunción. En el tiempo del terremoto me fui a me un Chone, una niña muy amable del tejido civil, ella me cogió las huellas digitales y me supo de dónde. Era. Se realizaron siete impulsos judiciales y en el mes de febrero del año 2020, la unidad judicial de la familia del cantón Tena aceptó la demanda y declaró la nulidad de la sentencia de muerte presunta. Este mes se cumple un año desde que Berta finalmente recuperó sus derechos como persona viva, una lucha que le tomó 13 años. Ahora ella vive en la provincia de El Oro, lugar en donde permaneció tras perder la memoria. Logró rehacer su vida junto con otra pareja y ahora más que nunca siente que volvió a la vida como vimos en el video que acabamos de compartir entonces fíjense la lucha titánica que Berta tuvo que librar luego del siniestro del accidente donde fallecieron varias personas ella tuvo que buscar la forma y la manera de poder restituirse en sus derechos sin hablar de la circunstancia de la pérdida de memoria que la tuvo digamos, cautiva durante tanto tiempo luego de poderse reencontrar con sus familiares a los cuales ellos creyeron que se encontraba muerta poder nuevamente entonces buscar la forma de restablecer sus derechos por medios judiciales porque debido a esta circunstancia de la declaración de muerte presunta y de la elaboración de la partida de función producto de esta sentencia obviamente su vida como tal cambió por completo porque no tenía acceso a derechos básicos que como toda persona natural tiene derecho a acceso a ellos entonces lamentablemente no tenía forma de identificarse no tenía manera de acceso a tener una cuenta bancaria a, seg a seguro social ni tampoco atención hospitalaria debido a esta circunstancia entonces fíjense por qué razón traigo a colación esto es justamente por las consecuencias que ocurre en personas vivas que han sido declaradas como muertas en donde surte esta situación y en la cual esa persona queda de manos atadas por completo sin poder reclamar ningún tipo de derecho esto ha ocurrido en ocasiones sea por una situación como la que acabamos de ver justamente con Berta, o también otra circunstancia en la cual me está ocurriendo en este momento con un cliente en el cual me había comentado que su madre el sistema SAREN la había declarado muerta, pero sin tener ni siquiera una partida de función, pero para el sistema ella no podía firmar, no estaba habilitada debido a que en el SAREN se encontraba como fallecida obviamente su hijo, que es el cliente que estoy llevando un proceso administrativo tuvo que hacer todos los trámites para poder demostrar que su madre estaba viva, incluyendo obviamente una fe de vida en la cual pude demostrar y revertir ese proceso administrativo con Saren y poderla habilitar para poder firmar documentos públicos a futuro y a posteriori Muy bien, ahora dentro de lo que es la declaración de impuestos sobre sucesiones qué consecuencias tienen todos estos procesos o qué consecuencias tiene la circunstancia de la muerte presunta el artículo 6 de la ley de impuestos sobre sucesiones establece una circunstancia con respecto a esta situación de muerte presunta o mu muerte por accidente que también ese es otro tipo de circunstancia que nuestro código civil establece y que lo vamos a comentar pero el la ley de impuestos sobre sucesiones en su artículo 6 Menciona al respecto esto Y además de poder hacer la lectura sobre la referida norma También vamos a hacer la lectura sobre el comentario que yo realizo a este artículo El cual es cortesía de nuestra obra Los comentarios a la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos En los cuales hago consideraciones prácticas hago comentarios sobre la ley de impuestos sobre sucesiones además de ejercicios prácticos debidamente resueltos con todo detalle el cual esta obra pueden tenerla disponible tanto en físico como también en versión ebook disponible a nivel nacional en el caso de esta obra en físico puede ser disponible aquí en entrega personal acá en Caracas o también envío a través de encomienda a nivel nacional los montos y los costos de inversión es de 8 dólares, esta obra en físico son casi cerca de 200 páginas de mucha información como también lo tienen en formato e disponible en correo electrónico de forma inmediata el cual tiene un precio de 5 dólares el e-book entonces, 8, la versión impresa, 5, la versión eBoot. Mis amigos, aquí está disponible justamente nuestro punto de contacto por correo electrónico para que puedas informarte de qué manera puedes adquirir esta obra tan interesante. Bueno, como le comentamos entonces, el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos menciona al respecto lo siguiente. En los casos de procedimiento de declaración de ausencia o presunción de muerte por accidente, muerte presunta, el impuesto sucesoral sobre los bienes del ausente o del presunto fallecido Se causará en el momento de acordarse conforme al código civil La posesión provisional de dichos bienes a las personas llamadas a sucederles Si el ausente o presunto muerte recobrase sus bienes en los términos del citado código Se reintegrarán a quienes correspondan las sumas que hubiere percibido el fisco por concepto indicado Es decir lo que haya cobrado por impuesto sucesoral en caso de ocurrir la aparición del de difunto declarado como tal, pues el CENIAT o el ente tributario tendrá que devolver los valores que por impuesto sucesoral cobra. Al respecto de esto, ahora sí hablando un poco ya con respecto a lo que es los comentarios, me cito a leer este comentario sobre este artículo 6, en el cual obviamente explico un poco lo que vendría siendo el procedimiento judicial de la declaración de ausencia y la muerte presunta Cuando existe la circunstancia de la presunción de ausencia O la presunción de muerte por accidente La situación de la apertura en condiciones normales Es decir, cuando el fallecimiento es conocido La fecha de fallecimiento es conocida Cambia por completo porque en esta situación No se tiene noticias ciertas del paradero o el destino del fallecimiento y por lo tanto, su sucesión no puede declararse abierta. Ante tal situación, se debe interponer una acción de declaración de ausencia para estas circunstancias antes referidas. La sentencia decretando la ausencia de esa persona desaparecida hará posible la apertura de los actos de última voluntad del causante a partir de la fecha de dicha sentencia. En este sentido, los herederos pueden pedir la posesión provisional de los bienes un punto a tomar en cuenta, eso sí, es que para intentar esta acción judicial de declaración de ausencia deben haber transcurrido dos años de ausencia presunta y tres años en caso que el presunto ausente haya dejado un mandatario, es decir, un apoderado para la administración de sus bienes, esto según lo que está previsto en los artículos 421 y siguientes del Código Civil en el caso que la persona que ha sido declarada ausente por medio de este decreto judicial del procedimiento antes mencionado continúe en dicha situación por espacio de 10 años o que hayan transcurrido 100 años desde su nacimiento entonces el juez a petición de cualquier interesado va a declarar la presunción de muerte es decir, la muerte presunta declarada judicialmente y con esto la posesión definitiva de los bienes que se encontraban a nombre del ahora presunto muerto declarado judicialmente según lo que establece el artículo 434 del código civil la declaración sucesoral presentada por los herederos del ausente contendrá los valores de los bienes a la fecha del decreto de la posesión provisional de los bienes por parte del juez pero en caso que si el declarado ausente o el declarado muerto recobra sus bienes bajo los preceptos del Código Civil, entonces el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, deberá reintegrar a los contribuyentes los pagos que por impuesto sucesoral percibió. También debemos mencionar la presunción de muerte por accidente que está prevista en el artículo 438 del Código Civil Venezolano el cual establece lo siguiente Si una persona se ha encontrado en un naufragio, incendio, terremoto, guerra u otro siniestro semejante y a raíz de este no se ha tenido noticia de su existencia, se presume que ha muerto. Esta presunción será declarada por el juez de primera instancia del domicilio de, a petición de cualquier presunto heredero, ad intestato o testamentario o, o quien quiera que tenga acciones eventuales que dependan de la muerte de aquella persona previa a la comprobación de los hechos la revocación de la declaración de fallecimiento o presunción de muerte ocurrirá cuando aparezca el desaparecido o cuando se pruebe su muerte por último, la situación creada por la declaración de fallecimiento termina por la prueba de la muerte real del desaparecido o su reaparición, en cuyo caso se dictará por el juez auto que revoca el anterior por el cual se declaró su fallecimiento mis amigos entonces a la luz de todo lo que hemos expuesto en este micro del día de hoy podemos indicar que esta situación de la ausencia y la muerte presunta tiene mucho peso en lo que se refiere a nuestro ámbito de sucesiones y herencias sobre todo por la circunstancia que esa persona que desaparece o se ausenta y en la cual no tenemos noticias certeras de su paradero va a tener en consideración en nuestra legislación nacional que considerar una ausencia presunta, según nuestro Código Civil, que son dos años pero que pueden alargarse a tres si esta persona ha dejado un mandatario por medio de un poder luego de transcurrir este tiempo, podemos realizar una declaración de ausencia en donde saldrá un decreto en la cual quedará judicialmente establecido y que nos permitirá a los posibles herederos tener, en este caso, una presunción de ausencia y también además de ello una posesión de carácter temporal sobre los bienes del desaparecido o del ausente que en este caso es el término que tenemos que tomar en cuenta porque así está tomado en cuenta nuestra legislación luego de esos 10 años del decreto de ausencia ya sería lo que ella la sentencia definitivamente firme de la muerte o la presunción de muerte o muerte presunta y en la cual pasado repito estos 10 años de dicho decreto o 100 años luego de su nacimiento se va a considerar entonces muerto judicialmente y esa fecha de la sentencia donde declaran la muerte presunta es la que se va a considerar como la apertura de la asociación dijimos hace un momento también que existe el apartado especial para esa circunstancia en la cual se presume la muerte por ocasión de un accidente, una tragedia, un terremoto o cualquier siniestro de mayor envergadura entonces como podemos ver, fíjense todo esto es una situación en la cual tiene demasiados objet objetivos en la cual tenemos que nosotros cumplir pasos, procesos o alcabalas y que obviamente la persona en el caso dado de llegar a volver a aparecer el ausente o el presunto muerto pues tendrá que hacer un procedimiento igual también de complejo para poder llegar a restablecer sus derechos porque como lo menciona el artículo 438 y todo lo que hemos mencionado aparentemente se ve ideal el hecho de, de comprobar su existencia y ya revocar resulta que esto no es un paso fácil hay que hacer procedimientos judiciales de comprobación que en verdad la persona que está reclamando los derechos de ese presunto fallecido en verdad sea esa persona mis amigos esto es todo lo que podemos hablar acá al respecto de esta materia Suscríbanse a nuestro canal aquí en Sociedad, síganos por favor en las redes sociales, activa la campanita de notificaciones ya que todos los miércoles siempre estamos publicando en nuestros de orales. Y recuerda siempre esto, las sucesiones son únicas, por sus características jamás serán similares unas con otras. Mis amigos, te hablo Juan Carlos Ron, hasta aquí nuestro de oral. nos vemos.